Los dueños de este lugar le solicitaron al arquitecto un espacio que permita a los visitantes sentirse inmersos en el bosque, así también que fuera sostenible y de bajo impacto ambiental. Se trata de la cabaña Mirador, ubicado en East Sussex en Reino Unido. El proyecto fue diseñado por la firma de arquitectura Michael Kendirk, Arquitectos y Asociados, que en el 2018 inició a operar. La cabaña se encuentra discretamente dentro de un claro natural parcialmente elevado contra un terraplén. Este está revestido en cedro rojo occidental, mientras que se adoptó una estructura híbrida de acero y estructura de madera para proteger los árboles existentes, y el vidrio ha sido equipado con una función electrocrómica que lo oscurece con ayuda de sensores de luz externos activos en el vidrio. La cabaña aparece en el programa Espacios Increíbles de Canal 4 en Londres y en estancias increíbles en la red. Si deseas ampliar la información, visita Blogarte Plus.